Se trata del señor Miguel Ureña, quien se presentó este jueves al destacamento policial de San José de la Mata para poner la denuncia. Miguel Ureña, explíqueme la situación, ¿qué fue lo que le pasó con su gallo? Me llevan 10 gallos. Aproximadamente, ¿en cuánto están valorados esos gallos? Bueno, valorado vamos a conmigo, que tienen 20. ¿A 20 cada uno? Sí. ¿De qué manera penetraron y se lo llevaron? Estaba en un cuarto y se metía en el cuarto. ¿En la habitación suya estaba? No, en un, cuarto, en un rancho estaba. Ah, y se metieron. Hombre? Sí, abrí la puerta. ¿Usted duda de alguien o algo? Sí, yo dudo de uno. Porque me pidió el número de teléfono. ¿Eh? Y que para, para tirar la foto, para llevarse a los Otro, pero no era el que la vendía. Otro, un sí. bicho nuevo. ¿Tirarle foto a los, a los gallos? Sí, no fue. Aquí le dio el número mío no, y fue allá a robarse a con los gallos. Con tres gente. ¿Usted cree que él quería ver la foto de los gallos para enseñársela a alguien, seguro? Sí, pensaba, exacto. si sí, a él, pero él no me llamó y fue a robarlo a gallos Con Tomás, no hay gente la ¿Dónde fue eso? En la puerta. No hay cámara, de seguridad por ahí o algo. Cuando pasan si hay cámara? Lo pasan. Tres, en tres partes hay cámara. La policía lo mandó para que para, para, para, si te a tomar hay ¿Qué llamado usted le hace a las autoridades sobre estos robos y estos teatros? Un abuso, mi marica de uno, voy a eso. No quiero pasar la canita mía para comprar el blues, así que así era. Ah, pues qué venderlo y no sé sí, <risa> NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.